El abogado protagonista de este cuento no tiene su mejor día. No hace la mejor defensa de la acusada y, además, los errores de ella en su declaración no le ayudarán lo más mínimo. Entre ambas cosas, una mujer que es inocente será condenada. Ante el tribunal es uno de los mejores cuentos del escritor Leonid Andreyev. Damos comienzo al audiolibro que espero que te guste. Ante el tribunal... Un cuento de leonidas andríguez por el corredor del palacio de justicia se paseaba un caballero rubio alto delgado vestido de frac se llamaba Andrei paylovich y desde hacía dos años ejercía la abogacía el estado nervioso en que solía encontrarse los días señalados para la vista de las causas en que actuaba él era aquella tarde más intenso. Obedecía esto principalmente a la neurosis que de algún tiempo a aquella parte le aquejaba. Le habían prescrito duchas que le habían aliviado muy poco y le habían prohibido fumar. Prohibición inútil, dado lo arraigado de su pasión por el tabaco. Aunque sentía ese resabido desagradable que conocen también todos los grandes fumadores, entró en la habitación del médico forense en aquel momento desierta. Se tendió en un sofá forrado de hule negro y encendió un cigarro. Estaba muy cansado. Desde hacía ocho días casi no se quitaba el frac. Del Tribunal de Conciliación de la Jefatura de Policía, de la jefatura de policía a la cámara de casación, el día antes, un asunto sin importancia le había tenido en la audiencia hasta las nueve de la noche. Sus compañeros le envidiaban porque ganaba mucho y le consideraban un modelo de actividad, pero él no era dichoso. Los tres mil rublos anuales que ganaba con tanto trabajo no le lucían nada. La vida era muy cara, los niños exigían gastos sin cuento. Contraías deuda tras deuda. Era martes. El jueves tenía que pagar la casa. 50 rublos. Y solo llevaba 10 rublos en la cartera. Su mujer. Al pensar en sus deudas y en su mujer, hizo una mueca de disgusto y suspiró. —Chico, al fin te encuentro. —exclamó entrando su compañero, Pomentev. —Llevó media hora buscándote. Pomentev había adquirido una envidiable reputación como criminalista y actuaba bien, en realidad de defensor en la causa que había de verse aquella tarde. Era un guapo muchacho moreno vivaz para lleno de una ruidosa alegría de vivir, verdadero favorito del destino. Su rica familia... Le idolatraba, todos los negocios le salían a pedir de boca y la gloria le sonreía. -Tenemos que ponernos de acuerdo respecto a la defensa -añadió. -Déjame en paz -contestó Kolosov. -Ya hablaremos. -¿Cuándo? -Luego. Pomentev se encogió de hombros y se fue. La causa en cuya vista habían de lucir aquella tarde ambos abogados sus brillantes dotes profesionales no tenía nada de complicada. En uno de los suburbios de Moscú de más siniestra fama a causa de sus numerosas tabernas, frecuentadas por la F de la población, se había cometido un asesinato. Un individuo, que debía de ser comerciante o viajante de comercio, y que se había pasado la noche de huerca en compañía de dos descamisados y una prostituta, llamada Tanca. Las manos blancas había sido hallado por la mañana estrangulado y robado en una huerta. Una semana después, Tanca y los dos descamisados fueron detenidos y se confesaron autores del asesinato. Kolosov se encargó de la defensa de Tanka. En la cárcel a donde fue a verla le esperaba una gran sorpresa. Tanka, o Tania, como él empezó en segundo llamarla, era una muchacha muy linda. Modesta, tímida, vestida y peinada, de un modo nada llamativo, debido quizá a que el aislamiento había borrado de su faz los vestigios de su vergonzoso oficio. O bien, tal vez porque el dolor la había humanizado y ennoblecido. Lo cierto era que la joven no parecía una de aquellas criaturas despreciables de que él había oído hablar. Solo su voz, un poco ronca, denunciaba su mala vida, sus noches de libertinaje y embriaguez. Kolosov se convenció enseguida de su inocencia. La había perdido el miedo el miedo de un ser humano colocado en lo infinito de la escala social, humillado por todos los que están sobre él. Todos eran más fuertes que la sirventura y se creían con derecho a ultrajarla, el amante cruel, siempre dispuesto a darle una paliza, el policía, cuyo presuntuoso autoritarismo le aterrorizaba, los que compraban sus caricias. Oyendo sus palabras llenas de cólera, viéndola temblar de indignación, llameantes ojos, el abogado comprendió que era capaz de defenderse. No de otra suerte se defiende a una bestezuela panza arriba, puesto los dientes al clavarse en la mano que intenta acogerla, y más digna de lástima es su furia aparente, toda terror y dolor. Que si lanzase desesperados gritos... Llorando, y casi sin ninguna esperanza de que la creyese en Tania, cogió cómo se había cometido el asesinato. Al pasar ella y los tres hombres, luego de copear en casi todas las tabernas del barrio por una huerta solitaria, Iván Goroshkin, su amante, y Vasily Hofdiev, se lanzaron sobre el desconocido y empezaron a estrangularle. «¡Qué horror el mío, señor! ¡Asesinos!» les grité. Pero Iván me amenazó con matarme y siguieron apretándole el cuello al desgraciado que comenzó a hipar. «¡Asesinos!» repetí, acercándome a ellos, dispuesta a agarrarles de las muñecas. El bandido de Iván entonces me dio una patada en el vientre y me dijo «Cuidado, no hagamos lo mismo contigo». Yo, aterrorizada, eché a correr y sin saber cómo, pues ni miraba por dónde iba, llegué a casa de Martucha. Había perdido el chal. Me acosté. Al día siguiente, Tania le reprochó a su amante el crimen, pero Iván le asestó un par de puñetazos y hora y media después la joven cantaba y lloraba a la vez bebiendo vodka comprando con dinero del muerto. Kolosov le hizo dos nuevas visitas a la procesada pareciéndole más difícil después de cada una de ellas su defensa. ¿Qué podría en efecto decir ante el tribunal como abogado de la joven? Tendría que hablar de la injusticia y de las vilezas sociales, de la terrible e incesante lucha por la vida, de los halles de los vencidos sobre la ensangrentada arena del campo de batalla. Pero ¿acaso se le podía hacer sentir todo el horror de tales ayes a quienes no los habían oído nunca? ¿A quien la sordera del corazón le impedía oírlos? Se había pasado la noche preparando la defensa. Al principio había trabajado con gran premiosidad, mas después de tomarse unas cuantas tazas de café muy cargado y fumarse ocho o diez cigarrillos, sus ideas dispersas habían empezado a sin tematizarse. Más sobreexcitado a cada instante, animado por el hallazgo de numerosas expresiones felices y bellas, había conseguido al cabo delinear un discurso lleno de fuerza y, al menos para él, convincente. Disipado el miedo que Tania le había contagiado, se había acostado apuntando ya el día seguro de sí y de su triunfo. Pero aquella mañana, a causa de la larga noche de vigilia, se había levantado con la cabeza dolorida y, como, vacía. Algunas frases aisladas de su discurso anotadas en un papel le habían parecido artificiosas y demasiado retumbantes. Quizá en el momento decisivo, se decía, se me avise el seso y me vuelva a los ánimos, y se había ido a ver a Tania. La profunda apatía que le revelaba en su voz y en su actitud le había sorprendido desagradablemente. —No deje usted, Tania, de decir ante el tribunal cuanto me ha dicho a mí y dígalo en el mismo tono, con el mismo calor con que a mí me lo ha dicho, ¿sabe? —Sí, señor, sí. La docilidad de esta respuesta no había esperanzado mucho a Kolosov. Se adivinaba en ella el terror aplanante que domina a la joven. Comenzó la vista. Cuando se abrió la puerta que comunicaba el corredor con el sitio destinado a los acosados separado por una verja del resto del estrado y entraron Goronchis, Govotiev y Tania, el público a quien la larga espera comenzaba a aburrir se animó. Se oyó el ruido de las espuelas de los gendarmes que escoltaban a los acusados. Se vieron brillar sus sables y el drama empezó. Los murmullos y la ligera agitación se turbaron en silencio de la sala, denotaban que el público cambiaba impresiones. Las fisionomías vulgares de Gorochín y de Gobotiev provocaron comentarios poco halagueños. No así la de Tania, que produjo buena impresión. La joven era, por su aspecto, digna heroína de un drama. Cuando les hizo el presidente las preguntas de rubrica a los acusados, Tania contestó a la relativa a su oficio. ¡Prostituta! Esta palabra, pronunciada ante numerosos hombres y mujeres de la buena sociedad contentos de sí mismos, sonó como un tañido fúnebre como un terrible reproche de un muerto a los vivos. Pero ninguna cabeza se bajó, ningunos ojos miraron al suelo. Al contrario, la curiosidad que se pintaba en todos los rostros se avivó, la acusada empezaba bien. El primero que declaró fue Gorotkin, un buen mozo moreno, rufianesco, engreído. Hablaba lentamente y de un modo redicho con cierto aire de superioridad indulgente sobre cuanto le rodeaban. Según su declaración el crimen había sido cometido por los tres acusados. Él y Tania habían sujetado a la víctima y Jobotiev le había estrangulado. Jobotiev, un hombre sin personalidad alguna, replicó la declaración de su compiche y sólo se apartó de ella en lo referente al reparto del dinero robado. Ni la perspectiva del presidio podía hacerle olvidar a Gorotkin que había adjudicado la parte del león. Le llegó su turno a Tania. Kolosov esperaba su declaración con el alma en un guilo, y cuando oyó sus primeras palabras se dijo ¿Dónde están la energía y el acento de sinceridad con que me convenció a mí de su inocencia y que eran sus únicas armas? La joven hablaba prolija y desmañadamente, deteniéndose en la exposición de detalles sin importancia. Empleaba un lenguaje suez, y cuanto más empeño ponían convencer al tribunal y al jurado de que ella no había tenido participación en el crimen, más mentirosas parecían sus afirmaciones y más se acentuaba la prevención del auditorio en contra suya. «Mejor sería que se callara», pensaba indignado Kolosov, para quien cada nota falsa en la voz de Tania era común alfilerazo. No miraba al público ni a los jurados, pero todo su ser sentía crecer en la sala la desconfianza y la hostilidad. —Si no tuvo usted participación en el crimen, ¿por qué les dijo usted a la policía y al juez de instrucción que la había tenido? —le preguntó a Tania el presidente. La joven vaciló un instante y repuso que la policía le había arrancado aquella confesión pagándola. Se adivinaba en tal respuesta una burda mentira, Colosov apretando los dientes de cólera bajó la cabeza para no ver las sonrisas irónicas del auditorio. Él sabía mejor que nadie que aquello no era cierto, pues de serlo su detenida se lo hubiera contado. Pero ¿cómo hubiera ella podido explicarles a aquellos señores el terror que le había inspirado? solo con mirarla al oficial de policía, ante quien había declarado momentos después de su detención, cómo hubiera podido hacerles comprender el miedo que sentía en presencia de cualquier autoridad. Y el juez de instrucción preguntó. ¿También le pegó a usted? Interrogó el presidente irónico. Una risa abyecta sonó en el fondo de la sala. Tania no contestó. —¿No fue usted condenada? ¿Hará próximamente un año a dos meses de cárcel por haberle robado el portamonedas a un borracho? Tania no contestó. ¿Qué iba a decir? Harto había hablado ya. Lo estúpidamente que lo había hecho le dolía sobre todo por Kolosov cuyo desconcierto advertía. Al interrogatorio de los acusados siguió el de los testigos. Interminable, fatigoso. Ante los ojos de Colosov desfilaban ambos de taberna endomingados y corteses bozos de Steinmen. Noctámbulo de baja estofa. Unos hablaban por los codos y no había manera de hacerles callar y a otros, en cambio, era necesario arrancarles casi una a una las palabras. Uno de los testigos era un muchachito muy peripuesto, delgazo, tímido, extremadamente simpático. El presidente le dirigió algunas palabras de aliento y le preguntó: ¿Qué hacía Tania y los otros dos acusados cuando iban a casa de su abuela? -Pelan patatas -contestó él en tono ingenuo y se sonrió. Los jueces, los jurados y el público se sonrieron también, y hasta Tania, que lloraba en silencio, se sonrió a través de las lágrimas. Kolosov se dijo mirándola. Solo por esa sonrisa debían absolverla. Su malestar iba en aumento. Veía girar ante sus ojos círculos luminosos. Escuchaba con dificultad lo que se hablaba en torno suyo. Las palabras llegaban a él desprovistas de sentido. El presidente les había llamado la atención por hacerle a un testigo dos veces seguidas la misma pregunta. Una profunda apatía le dominaba. Tratando de sacudirla, se fumó cuatro o cinco cigarrillos en el descanso y se bebió una copa de coñac, pero la excitación que el alcohol y el tabaco le produjeron fue muy breve, y tras ella su aplanamiento era mayor. —¿Qué es esto, Dios mío? —se preguntaba, sintiendo un ligero escalofrío. POMENTA Osado, decidido, enérgico, cumplía su cometido de un modo admirable. Preguntaba sin cesar a los testigos, hacía notar sus contradicciones, discutía con el presidente y con el fiscal. Su actuación tenía encantado al público. Los discursos comenzaron cerca de las once de la noche. El fiscal, un hombre de edad, un poco encorvado de rostro, inteligente pero inexpresivo, hablaba con una elocuencia serena, severa e implacable. Cuyo numen era la lógica tan engañosa, tan mendaz, cuando se aplica al alma humana. Circunscribiéndose a los hechos sin frases sonoras ni exclamaciones patéticas, tejía, malla por malla, la red que había de envolver y angostar a Tania. Luego de describir, frío, impasible, el medio en que vivían los criminales, Pasó a la descripción del asesinato. A Kolosov le parecía, mientras su mano helada ojeaba las notas de su discurso, que cada palabra del acusador apagaba una luz de la sala y era a la vez un clavo que hundía en la cabeza de la pobre acusada. Y le llenó de espanto la percepción súbita y clara de la enorme, de la aplastante responsabilidad que pesaba sobre él. Oprimido el corazón, trémulas las manos, oía una voz interior que le gritaba «¡Criminal, criminal, criminal!». No se atrevía a mirar a Tania. Temeroso de ver en sus ojos aún viva la esperanza, aquella esperanza que él hasta horas antes había atentado. La nube, que se cernía sobre la cabeza de la joven, se adensaba y se ennegrecía por momentos con su cruel impasibilidad. El fiscal hablaba de vergonzoso oficio de tanca, las manos blancas ahora decían rojas de sangre, y recordaba el robo del portamonedas que tal vez, añadía, no sea el único que ha cometido. Kolosov se ahogaba. Cerró los ojos y con la emoción de un condenado a muerte al ver desde el cadalso el sol, en cielo azul, la verde campiña, pensó en su hogar, en sus hijitos que ya estarían acostados. oh si en aquel momento hubieran podido apoyar doblada las rodillas su frente dolorida en aquellos cuerpecillos puros, o oh, si hubiera podido huir de aquel horror, no, no, no, no podía. Tania también tenía un hijo. Sentía violentos impulsos de lanzar un grito salvaje, desesperado de dolor. Hubiera querido poseer el verbo de los dioses para improvisar una oración tonante como un trueno y abrir con ella la piedad de los corazones más crueles. De haber sido a él un dios, el huracán de su elocuencia hubiera estremecido hasta los muros de la sala. ¡Qué triste era ser hombre! ¡Nada más que hombre! El fiscal terminó su discurso. El público tosió y se removió durante unos momentos y empezó a hablar. Pomerantev. Su palabra, fluida como el agua de un arroyo, su voz robusta de vibraciones suaves fueron como un claro fulgor que irrumpiese en una estancia oscura. Se oyó una risita en el fondo de la sala. El orador le había lanzado al fiscal un sutil dardo de ironía. Kolosov, ante el gesto plácido y los elegantes ademanes de su compañero, pensó, suspirando, ¿Qué sabes tú lo que es sufrir? Cuando le llegó a él, el turno y pidió principio su discurso no reconoció su propia voz que brotaba sorta, desagradable de su garganta seca y no vibraba como de costumbre, enérgica, apasionada. Los jurados, oídos con una atención religiosa los primeros periodos, comenzaron a bostezar y a sacar el reloj. Frases torpes, poco naturales, forzadas, en las que se notaba una total ausencia de espontaneidad, se sucedían emparrafadas grises lánguidas aburriendo al auditorio fatigado. El presidente se puso a hablar en voz baja con otro miembro del tribunal. «Hay que acabar», se dijo Kolosov, «la muerte del alma». Los jurados se retiraron a deliberar. «¡Qué media hora más larga!» Con los off se paseaba solo, rehuyendo toda conversación, pero uno de sus compañeros, un muchacho gordo y jocundo perteneciente a esa categoría de seres humanos que no distinguen lo que puede decirse de lo que no puede decirse, se le acercó y le espetó. Hoy no has estado muy bien, querido. Y yo que solo he venido para oírte. Colosov le sonrió amablemente y empezó a balbucear un lugar común, pero el otro, como divisara en el otro extremo del corredor, a Pomenchatev, corrió hacia él gritando, bravo, Sergio, muy bien. Sonó el timbre. El público que se paseaba charlando y fumando se abalanzó a las puertas de la sala. Los jurados salieron del gabinete de deliberaciones y reinó un silencio expectante. Las bocas se entreabrieron, los ojos se clavaron ávidos en el papel que el jefe del jurado le entregó al presidente para que lo leyese y firmase. Kolosov miraba con fijeza desde la puerta el rostro pálido de Tania. El jefe del jurado leyó sin dificultad a causa de lo poco claro de la letra. La campesina del distrito de Broditschia, región de Gubernia, provincia de Moscú, Tatiana Nikanorova Palachova, de 21 años de edad, es culpable de un asesinato cometido en complicidad con otras personas. La noche del 8 al 9 de diciembre, sí. Le pareció a Kolosov que Tania se tambaleaba, ¿O era él quizá quien estaba a punto de desplomarse? Sin ánimos para esperar durante otra interminable media hora, la sentencia entre la animada multitud se fue a un corredor apartado y desierto por donde empezó a pasearse abatidísimo. Sus pisadas resonaban ruidosas bajo la bóveda. Cuando oyó las voces y los pasos de la multitud que salía de la sala corrió a su encuentro. Diez años de trabajos forzados. En el acento con que se pronunciaban estas palabras había algo de triunfar. El abogado se detuvo junto a la puertecilla reservada a los reos. Al salir, Tania murmuró, cogiendo la inerte mano de la joven. —Tania, perdón. Ella le dirigió una mirada opaca inexpresiva y sintió en silencio su camino. —Kolosov y Pomerantev. Eran casi vecinos y volvieron a casa en el mismo coche. Pomerantev compadecía a Tania y se congratulaba de que se hubiera reconocido circunstancias atenuantes en la participación en el crimen. Kolosov apenas hablaba. Cuando llegó a su casa preguntó mientras se quitaba el gabán si su mujer estaba ya acostada. Camino de la alcoba se detuvo un momento a la puerta de la habitación de los niños. ¿Entró a darles un beso? Se dijo, y contra su costumbre no entró. Fin